Y ahora sí, ahora sí, volvimos. Estoy en el teléfono, como les comenté, con María Rusiñol, abogada, además de, de abogada mamá, es concejal por el radicalismo en nuestra ciudad. Así que, si de alguien nos puede hablar de, del trabajo y empoderamiento de la mujer en el espacio laboral, es María. Hola María, ¿cómo estás? Hola Gise, un gusto saludarte, bueno, gracias por tus palabras iniciales y por supuesto por este espacio que, que me estás obsequiando. No, mira, la verdad es que... Eh... Estamos en el mes de la mujer y si hay algo que podemos hacer en este momento, eh, honrándolos de esta manera, no, un poco eh, pudiendo, ya que ten, tenemos la posibilidad, que ahora nos vas a comentar no, un poquito de las charlas, poder eh, hacer un poco de luz y, y hacer que, que la gente, aunque sea desde de nuestro espacio, con un pequeño granito de arena, se entere de este tipo de cosas que son maravillosas. Bueno, muchas gracias y desde ya el aporte de ustedes, de todos los comunicadores eh, es fundamental. Eh, para, para reunir a la comunidad, para noticiarla, para que lleguen a los distintos eh, hogares la, la, las propuestas eh, que, uno, que uno tiene en estos ejes temáticos que son transversales y como vos decís, nos encuentran unidas en este mes de marzo a todas las mujeres desde todos los espacios, pero todas trabajando con una, con una misma bandera sin importar quién lleve el palo. Eh, si, si no la, consig la consigna fundamental por supuesto es poner en jaque la desigualdad eh, en como... ese, la charla vos estuviste oradora, la charla el miércoles pasado Sí, eh, tuvimos primero el plenario de mujeres el 7 de marzo por cuarto año consecutivo, la cuarta edición del plenario de mujeres, uh -huh. hicimos eh, convocándonos como hace cuatro años, los 7 de marzo haciendo la vigilia al 8M eh, en donde, bueno, por, digamos, eh, lo central de este año nuestro como argentinos y argentinos fue Mujeres y Democracia, además de tener otra premisa que es del ovillo de lana al tejido social. Eh, ¿Eh? marcando la paradoja con que la historia ha puesto a la mujer y como la mujer ha ido desenmarañando ese ovillo de lana y tejiendo una nueva sociedad. Nosotras las mujeres a lo largo de la historia nos hemos tenido que abrir camino, abrir paso y eso es la herencia a las futuras generaciones y las mujeres hemos sido contundentes en este pueblo argentino para la vuelta de la democracia. Eh, así que hemos iniciado ese plenario de mujeres, esa actividad en marzo con el plenario de mujeres, dando cuenta de eso, eh, de las luchas históricas, la consagración de la democracia por el, el contundente voto femenino que fue a récord en, para lo que han lo sido votaciones claro. en, en la época. Eh, porque bueno, hacemos un poco de memoria, las mujeres no solo fueron por terminar con la dictadura cívico-militar y que volvieran los derechos humanos que estaban siendo avasallados, sino también fueron en contra del avasallamiento de los derechos de la mujer que venían desde hace años como era una patria potestad igualitaria, que hasta ese momento eh, no, no la teníamos, éramos capaces de engendrar y parir hijos, e hijas, pero no éramos capaces si nos separábamos, porque en ese momento no estaba el divorcio vincular tampoco, de mantener la patria potestad sobre nuestras criaturas. Eh, fuimos por los derechos de la concubina, fuimos por los derechos de pensión, por el reconocimiento igualitario entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Esas fueron las plataformas de la democracia que también se votaron en esa elección de 1983. Increíble, Entonces, increíble eh, como uno, que cuando uno ya tiene los derechos ganados, vos lo escuchás y como que y parece parece bueno, como no es, es, marav mucho. es maravilloso no, porque los chicos por eso, nuestros hijos no es, tienen ni idea, o sea esto está ya está ganado. Digo, uno mismo, o sí. sea, yo nací en democracia, igual claro, en democracia tal vez sea el tesoro más grande que siempre me han inculcado mis papás, lo más maravilloso de tu nacimiento es que puedo ser en democracia, tal cual. Eh, al límite, pero en democracia. Entonces, eh, es el deber también que tiene uno en, eh, para honrar ¿no? la memoria de todas aquellas personas que, que concretaron esto que para nosotros, como vos decís, hoy se vive de una manera tan natural, pero que no siempre lo fue. Tal cual. Y también para ser justos con nuestro, con nuestro pueblo, porque tenemos una democracia muy joven de 40 años. Uh -huh. No sé mucho qué pasó todo esto que estoy diciendo y sin embargo tenemos una legislación que a nivel mundial es ejemplo. Eh, así que nos falta que se nos haga en la cultura de la diaria a nosotros carne y callo estas cuestiones. Y la charla de, que se dio el miércoles pasado en donde vino de la mano de la Secretaría de Seguridad por medio de la Dirección de Género me invitaron como panelista uh -huh. para hablar de la perspectiva de género en el ámbito laboral y la inserción de mujeres en ámbitos laborales que antes eran privativos de hombres. Bien. Eh, y a este punto que, bueno. llegamos que me encanta porque además tiene mucho que ver eh, en este programa que hablamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el turismo, con, con, eh, con la inmobiliaria, cada vez más martilleras eh, eh, Se encuentran trabajando dentro del rubro Que antes eh, el martillero era el martillero Y yo no no había no, no había visto un, en, en, en generaciones anteriores a la nuestra Una mujer que, que lleve adelante un remate Son espacios bueno, eh, netamente... Cual masculino ¿no? tenido a, a caro a Caro Mingrone porque tal tengo cual. un especial afecto tal cual. por esa mujer bueno claro. ahí es un es un claro ejemplo también como vos decías eh, ambas mamás aparte de toda de toda la tarea que uno que uno pretende desempeñar en Bien. El ámbito profesional claro. y <risa> tal comunitario tal cual ¿no? tal cual la, yo siempre digo es, es, esa es nuestra gran tarea nuestra gran labor sí eh, vos sabés que aparte yo te agrego algo yo siempre digo, cuando me preguntan y vos quién sos, vos qué haces, sé yo, yo digo mi mejor currículum son mis hijos. O sea, o sea poder, sí. porque yo digo, bueno y aparte eh, lo sé por por amigas que tenemos en común Que no solamente eh, llevas los tuyos Sino lo, los de todos, los de todos. <risa> Es mi eh, mejor eh, currículum entonces llega iba... el valor agregado que, que, que, que uno tiene no Todo el resto, viste, es como que uh -huh. va y viene Pero mi mejor currículum es, es es lo que más me enorgullece Porque por suerte habla, habla algo vas dejando Entonces yo eso, eso, eso lo utilizo un montón Pero bueno, lo, me encanta porque la charla el, el, Esto de, de los espacios no, ganados que... Como recién hacíamos mención, por ahí ya la generación que sigue ya no va a tener que pensarlo, ¿no? Ya lo, ya lo va a tener ganado y eso es buenísima. La, la idea es esa, aunque por ahí los, siempre digo lo mismo, hay que seguir trabajando. O sea, hoy, hoy por hoy laboralmente en el porcentaje que las mayorías, de, eh, o sea, los porcentajes mayoritarios son de mujeres en el ámbito laboral, sí. es en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la salud y en el trabajo doméstico eh, remunerado y no remunerado. O sea, digo, sí. remunerado y no remunerado. Porque es la historia de, de, de nosotras Um, y sin embargo eh, han habido avances aunque en porcentajes muy chiquititos pero en lo que tiene que ver, por ejemplo en, en servicios eh, de en lo que tiene que ver claramente con la construcción un porcentaje muy ínfimo, pero se están introduciendo mujeres al ámbito de la construcción sí. eh, al comercio en el, en el comercio, aunque parezca mentira, también somos minoría las mujeres, y sin embargo la cifra año a año de mujeres va incrementando y va siendo alentadora con que estas políticas de inclusión van dando Resultado. Ahora te hago un paréntesis, mm. yo creo que acá lo que tiene que ver, lo que nosotros, bueno y eso en la política o por ahí en mi breve paso he aprendido bastante, mm. eh, lo que pasa un poco es que eh, lo legal es lo que se tiene, lo que se puede medir y lo que se pueda tener una estadística, pero yo creo que en lo que tiene que ver con, esto es una op opinión absolutamente personal y mm. ya te digo, no medible más que por, por la por las redes o por lo que uno habla o por lo que puede llegar a saber. Las mujeres somos grandes emprendedoras. Hay un montón de, de eh, microemprendimientos que dependen de mujeres, mismo para llevar adelante la economía la economía Totalmente. familiar. Bueno, lo que pasa es que no está medido. Es un sector claro. netamente femenino. Ahí eso voy. Eh. Esto es a hacer el estudio de campo con la ciudadanía de Pinamar. Total. En, la, en, en los últimos cinco años de desarrollo de política, de la emprend obviamente aparte con lo que fue la pandemia, ¿no? que también abrió paso para que eh, el sector de emprendedoras tuviera eh, un, un crecimiento mayúsculo. Y todos son mujeres. La mayoría, en un, te diría, 95% son... Son mujeres. mujeres, por eso digo, más allá de lo, ya te digo, de lo medio... Para mí en esto, las mujeres sin duda son las, son sumamente emprendedoras, ya, ya me sé por necesidad, por como, vos, como sea, además por la necesidad de no salir del hogar para cuidar a tus hijos, ¿no? porque por hay Mujer hay alternativas para comulgar con todo, comulgar con la educación, comulgar con el cuidado familiar, Exacto. y encima la autosuficiencia porque eh, otra de las cosas que tenemos que decir, las mujeres a tal punto nos tenemos que abrir paso y seguir luchando aún con derechos consagrados legalmente para hacerlos valer. Porque claro. si no nos explica cómo después de haber eh, de tener una sentencia donde se fija cuota alimentaria, no obstante las madres tienen que nuclearse en una asociación civil que las represente, porque no se ejecutan las deudas de alimentos. Tal cual. Entonces. Eh, todavía sigue en la sociedad la creencia de que la cuota alimentaria es en castigo del hombre y no en beneficio de los hijos que es lo que en realidad, en realidad es no es para la madre es para los hijos y sin embargo se lo sigue tomando como un castigo para el hombre en muchísimos sectores por eso digo esta tarea sí, sí, de, de la, la tarea de, mostrar, de, de dar visibilidad diaria, tal cual es diaria y dar visibilidad porque, digo, y no volvernos en ninguno de los ámbitos eh, cómplices, porque no, uno muchas veces dice, bueno, pero nadie tiene en el círculo de gente enorme que uno conoce algún amigo, compañero de trabajo conocido, que esté en esta situación infringiendo eso, sí, un montón, seguramente. Entonces, Mira, también... Yo también personal te voy a ser sincera, yo siempre digo, defiendo mucho la po muchas posturas masculinas porque... Estoy rodeada de muy buenos papás, entonces sí. muchas veces me gusta ser equitativa, ¿no? Y a veces no es, no son todos los varones, no son todas las familias. No, totalmente de eh, acuerdo, pero es una realidad pero, de las mayorías de las mujeres Pero es una, país. Claro, por eso te digo, pero a veces uno mide con lo que te rodea y, y te cuesta... Eh, y, y lo que sí me alegro que esto sí, María, es que va mejorando, ¿no? Con esta, con esta, con esta, este trabajo cada vez hay más hombres, mejores papás. Nuestra generación es mejor papá que la generación que le tocó a mi mamá, por ejemplo, y creo que vamos avanzando, que eso por lo menos es mi visión positiva. Pero. Mucho más involucrados. Mucho más involucrados, muchísimo. Pero, como vos decís, eh. Todavía cuesta esa frase que me acabas de decir, ¿no? Pensar que es un castigo y no que no, no darse cuenta que es para el beneficio de, de, de la crianza de tus hijos, ¿no? Es, eso creo que es eh, es central. Por eso, entonces, son las cosas que de la diaria que uno toma eh, y que las mujeres también vienen a contar. Porque habrá quienes tengan herramientas, eh, más o menos, pero en realidad eh, es, es la preocupación de, de, la, de la cotidianeidad de, mujer, de, de la mayoría de las mujeres o de muchas mujeres en una misma situación o cotidianeidad. Y son mm. números de toda la nación, porque uno siempre digo claro. también, en política de género no se puede quedar solo con lo que pasa en alre en alrededor. Tuyo, claro. eh, sino también hay que ver qué pasa, por ejemplo, en otras provincias, como Formosa, como El Chaco. Tremendo. Eh, entonces, sí. eh, también eh, los números eh, que yo por ahí arrojo tienen que ver con, con una perspectiva de género eh, de todo el país, en donde en algunos lugares hay que profundizar muchísimo más y, y por supuesto, también eh, romper con los patrones culturales que nos llevan a pensar, como te dije, que muchos hombres piensan que la cuota alimentaria es un castigo para ellos. Volviendo volviendo a lo laboral, María, y netamente mm. hablando un poco de, tu, de, tu, de tus funciones, ¿no? ¿Vos crees que de, falta falta desde, desde lo legal, desde, desde, digamos desde el Estado más eh, más reglamentaciones que tiendan a nivelar esta desigualdad laboral o vos crees que con lo que está, está bien y lo que falta es hacerlo cumplir? Ambas cosas. Yo creo que todo es perfectible y que legislativamente siempre se puede mejorar, pero si nosotros tenemos el tema de del de, de de de apego a la norma, ¿está? Sí. nosotros tenemos una legislación eh, de excelencia a nivel nacional, provincial e incluso también local, lo que lo que muchas veces falta que esa norma sea internalizada como forma de vida. bien claro. eh, la, la norma tiene dos formas de nacer porque el grupo de personas que está a cargo de la norma cree que es necesario para que la sociedad evolucione, uh -huh. o a la inversa, porque se toma el clamor popular, el clamor de toda la gente y se lo convierte en norma, en norma son dos modalidades. sí la primera eh, lleva a que después el paso cultural tenga que darse, que es lo que nos pasa. Bien. Eh, que es lo que nos pasa en materia de género. Tenemos mucha legislación, pero tenemos que eh, llevarlo a la diaria y llevarlo a la diaria entre nosotras, las mujeres también. Está, por supuesto, porque, principalmente. Eh, por eso nosotros es... tenemos que ayudarnos más entre nosotras también. Uh -huh. Esto es una realidad. Es una realidad. Muy a materia laboral para que tengamos una perspectiva de lo que sucede. Tenemos las normas. Sin embargo, los sindicatos en su mayoría y en la cúpula central del de los sindicatos, de todos los de, hablo de eh, todos los sindicatos, sindicatos de todas es, las ramas, de, todo, de todas las cual. ramas, bien. Uh -huh. Las mayorías son hombres. No hay negociaciones de paritarias salvo en un 2% llevado a cabo por, por mujeres. mujeres. Entonces es muy difícil que una cúpula eh, netamente masculina pueda interpretar el derecho femenino. Claro. Y eso también indica una protección en el ámbito de los derechos laborales. Yo tengo un derecho laboral que a mí me permite, si yo sufro violencia de género, tener días de licencia. Pero claro. si el que me violentó, el que me abusó, el que me pegó también, y estoy hablando porque uno siempre dice eh, violencia laboral y lo toma el superior jerárquico al, al, al personal que tiene a cargo. Y la mayoría de las violencias laborales muchas veces se producen de forma horizontal. Claro. ¿Está? No sí, de forma tal cual. vertical. Sí, sí, por sí, sí, sí, sí, con tu compañero, Entonces, ahora, tal cual. yo no puedo, no tengo ninguna sanción, si esa persona trabaja en el mismo ámbito laboral que yo. Uh -huh. Me refiero tanto al empleo público como en el empleo privado. Tal cual. Entonces, si a mí me golpean, tengo días de licencia. Ahora, a la persona que me golpeó, no le niegan un ascenso escalafonario, por ejemplo. Tal cual. Porque es un acto de deshonra, falto de moral, contra la moral y las buenas costumbres. Si lo queremos poner en esos términos. Entonces, bueno, y, y, y por ahí proponer esto implica reticencia muchas veces de otros lados, claro. de los sectores. Más, bueno, entonces, y ahí se da también una puja. Por eso tan importante que las mujeres ocupen lugares de representación y lugares de decisión. Claro. Las mujeres más talentosas, eh, o el concepto está mirado de mujeres talentosas, sin embargo, las grandes casas de estudio, me refiero a universidades uh -huh. nacionales, sí. los rectorados en su mayoría son ocupados por hombres. Claro. Entonces vemos cómo esto se traslada. Bueno, en política tuvimos que lograr la ley de cupo para luego ir por la ley de paridad. Entonces vemos cómo estas cuestiones tienen su influencia y cuando vos querés proponer medidas más contundentes, tenés a toda acción una reacción por ahí del otro lado. Por supuesto. Bien, porque bueno, y, y el derecho de, pero ¿cómo voy a tener una licencia? Yo que estoy, puedo usar una licencia y a la otra persona no le pasa nada. Claro. yo me no tengo que ir a mi casa para hacerme cargo de mis hijos y que me golpearon y a la otra persona no le pasa nada. Entonces, bueno, estas son las cuestiones de perspectiva de género en profundidad que hay que ir trabajando y logrando también eh, evidenciar la necesidad de dar discusiones del tipo, me refiero también, de, del grado de humildad de ceder verdaderamente territorio, eh, y digo territorio porque muchas veces quienes ejercen esos lugares se los apropian. Bien. Claro. Eh, Ahora ves, en este caso, por ejemplo, bastiones. hablamos nosotros tenemos el ejemplo neto claro de la política que tanto se, se, como que se ponía en duda, ¿no? Como que esto era como entrar por la ventana, que que por qué teníamos que, o sea, apelar un cupo y sin embargo fue la única forma de, de fue la única forma de realmente poder o sea, eh, ocupar y ser escuchadas y ser y ser parte y, y demostrar de, de algo que no tendría que ser de, ni, no tendría que ser así porque demostrar que no tal, porque bueno. como a los hombres mi respuesta qué? ante esas eh, ante esas iniciativas sí. o, o esos razonamientos sí. es la siguiente pues no somos todos iguales ¿por qué no somos todos iguales tal, tal. porque nosotras las mujeres para poder votar Hubo un grupo de hombres que recogió eso y lo hizo ley, y un grupo de hombres que dio ley para que las mujeres pudieran votar. En cambio, nosotras nunca le tuvimos que dar a ellos una ley para que pudieran votar porque siempre lo pudieron hacer porque les fue dado como un derecho natural. Tal cual. Desde ahí, pues no somos todos iguales. Desde que nosotros necesitamos que los hombres nos reconozcan los derechos para después poder seguir luchando por más, no somos todos iguales. Totalmente, totalmente. Porque la inversa no fue, porque la historia está escrita así, que ellos tampoco tienen la culpa, ellos también son víctimas de toda esta situación muchas veces, que se les, eh, incluso eh, este, este machismo, inclusive los perjudica hasta en su salud, porque no se atienden, Total. no se atención, <risa> sí, no, sí, sí, no, sí, sí. no van al médico, no entonces, bueno, la... Eh, el no no puede llorar entonces tienen eh, tienen sus consecuencias también sí y por, eso, por supuesto da, da para no mil es, horas la charla no, por claro supuesto. esto sí. no es con eh, con hombres sino, es entre todos es entre todos <risa> entre y todos aparte y yo tengo sí. otra frase que digamos no, no, muchas veces las primeras machistas somos las mujeres los que hemos criado han por creado hijos machistas el, o sea viene esto es un, una una un, un cambio que tenemos que hacer como sociedad y haciéndose cargo no es que es un tema del otro Amor, así, cariño, pa, eh, acompañamiento entre hombres y mujeres, porque esto es de todos, el de construirse es de todos. Por eso mismo, yo en mi caso, lo mismo que vos puedes dar cuenta a, a tu alrededor, a mí me pasa lo mismo... Eh, siempre, de hecho, lo, eh, cuando, cuando he tenido algunas situaciones, los que han saltado siempre en defensa han sido hombres, aún estando mujeres presentes, y son por ahí las primeras que por miedo o lo que fuese, eh, se, se llevan al silencio, pero y también eh, que gustosamente eh, han, han, han buscado la participación eh, de una en un ámbito también que, como, como, como es la cosa pública. Ahora bien, la realidad es que si nosotras no nos ayudamos entre nosotras, y no ayudamos a otras mujeres den ese paso de calidad eh, vamos a ser las primeras que, sí. que estemos que estemos en falta. Sí, coincido. Coincido, y para eso para eso estamos. María, bueno, no te robo más tiempo, te agradezco no, un montón. Por favor. Y a bueno, vos por el espacio. Y el, entonces cerremos dando información de la última charla, que es este miércoles. La última, la última charla tal cual, gracias. Sí, va a ser este miércoles también en el Teatro de la Torre. Eh, a las 20 horas, me corregí si no lo estoy diciendo bien, pero 20 horas. Ya lo chequeamos. Donde vamos, vamos a estar hablando, va a estar eh, Anabela Pirk, entre otros profesionales de psicología, destruyendo la mujer ideal, hablando de los estereotipos. 19. No en, en el flyer 19 dice 19, 19, sí. Perfecto, 19 horas, me retracto entonces con sí. 19 horas, perdón. No, Tenemos tantas actividades que. Bueno, está perfecto. Miércoles, miércoles, este miércoles, 19 horas en el Teatro de la Torre. En Natalia sociales sí. y, y, y todas temáticas que a nosotras las mujeres eh, también eh, nos, nos movilizan mucho. Buenísimo. Allí estaremos y bueno, esperamos contar y con la, con, con la presencia femenina y masculina también que le interese por, por todo. Por, Todos por su, por son padres, cuenta. hermanos, hijos, así que Perfecto, eh, tal, cual. tal cual. Bueno, gracias. Eh, seguimos y por bueno, favor. tienen el espacio de la radio entero cada vez que, que tengan que hacer un evento y bueno, para comunicarlo muchísimo, no, muchísimo por, favor. por tu tarea gracias un beso enorme chau, chau. <ríe> cariños adiós chau, chau. bueno la escucharon María Rusiñol, concejal por el radicalismo en nuestra ciudad que bastante trabajo tiene ¿eh? en, en en nuestra ciudad y bueno en, en lo que está bueno fue antes de la campaña en ¿eh? nuestra charla ¿eh? no pasa por por la política como hablábamos en un